Bueno, pues aquí estamos eh, una vez más eh, en casa de Doña Remedio del Río... ...que ella nos recibe siempre y a todos sus invitados... ...como buena afición, ¿a qué, Doña Remedio? Buenas tardes. Espera soy... que termine la croqueta. Claro, porque hoy además se reúnen los rotarios... ...de eh, mi club, el nuevo es lo maravilloso. entrante, saliente, un año más. Buen un año teniendo. más, hace 28 años, va a ser 29 años que se fundó nuestro club... Uh -huh. ...y además coincide porque fue a primero de julio... ...de hace hoy 29 años. ¿Y, y cómo fue... ha sido esa trayectoria? Desde bueno, que la historia es que... ...hubo que luchar mucho para... ...que el Rotary Internacional... ...admitiera las mujeres dentro del Rotary... ...entonces hubo un movimiento... ...durante mucho tiempo... ...porque además... ...hubo un movimiento de mujeres... ...viudas de Rotary... ...después de la Guerra Mundial... Eh, ...y que formaron lo que se llamaba... ...la Rueda Interior, el Inner Wheel... ...pero... ...por qué una mujer no podía tener los mismos derechos... ...ocupando puestos importantes... ...entonces hubo un movimiento principalmente... ...por las mujeres californianas... ...y una española así extraña que era yo... ...que yo sí iba pegada y me interesaba... ...y terminamos ganándole el pleito a los rotarios... basados en la constitución de Estados Unidos... ...donde se decía que hombre y mujer eran lo mismo... ...y por tanto lo único que había que cambiar es un artículo... ...en deponer ellos, es los, con lo cual el, el, ulti, el 30 de junio de, de 1885, eh, ses, noven, 85, ganamos el pleito... ...y entró la primera mujer rotaria que entró en un club de Roma... ...y la primera rotaria española entró en el club de Ceuta y fue Carmen Partida... ...que era una mujer y todo... ...siguen muchísimos clubes en especial... ...muchos clubes centroeuropeos... ...que procuran que no entren las mujeres... ...pero en los clubes latinos van entrando... ...y bueno, eh, nosotros no estamos en contra de los hombres... ...ni mucho menos, nos encantan que existan hombres... ...pero queremos que cada uno esté por lo que representa... ...si tú eres el mejor ingeniero y eres un hombre, bien... Pero si eres una mujer, ¿por qué no vas a tener el primer puesto? O sea, ir codo, lo que pretendíamos ir codo a codo con los hombres y desde luego fe, feministas no somos. Entonces al fin yo encontré un gobernador más blando que llevábamos reuniéndonos cuatro o cinco años y todos los gobernadores me iban diciendo que no. Pero un gobernador valenciano que dijo, me la juego contigo. Y entonces fundamos el Club de Benavis, que en aquel que lo fundé, con 34, con 34 socios, eh, la mitad hombres, la mitad mujeres. Entonces, hoy yo estoy muy contenta, porque a pesar del coronavirus, tú has visto que todas venían con mascarilla, pero todas venían, lo cual es que haya hoy justo 29 años, de nuestra fundación, que ellos ni se, ni se lo recuerdan, hoy se lo recordaré yo. Entonces, para mí, me da sentido a todas las luchas que empiezo, porque esta lucha se ha conservado, ha habido otras luchas que cuando he, he puesto en manos de alguien que yo pensaba que iba a hacerlo de maravilla, se las ha cargado, pero. ...hoy estamos aquí muy contentas... ...puedes entrevistar al presidente saliente al entrante... ...una paz gobernadora, un paz gobernador... ...paz gobernador todo, mi marido, para gobernadora... Eh, ...está Graciela, representante del gobernador... ...está Saeco, que al ser representante y delegada del gobernador... ...yo le auguro que dentro de unos años será gobernadora... ...y es maravilloso que en la Costa del Sol haya posibilidad de dos gobernadoras mujeres y ya te podéis figurar eh, mi marido pues que fue gobernador 97 98 pues realmente yo he hecho una vida rotaria pero porque mi abuelo era y el abuelo de mi marido eran rotarios de antes de la guerra entonces claro y la eh, finalidad es siempre la misma ayudar y bueno no somos una organización benéfica no ...ocurre que podemos ayudar, realmente no se fundó nunca... ...como una organización benéfica, era en la época difícil... ...en Chicago, entonces había un grupo de señores... ...que comían en un restaurante y pensaron que unido... ...frente a todas las técnicas, las tácticas, el Capone and Company... ...se podían defender y entonces empezaron a crear un grupo... ...donde había un solo representante por cada cosa... ...un abogado, un carbonero, un ingeniero... ...y en 1904 5 es cuando se funda y se funda... ...para ayudarse entre ellos, para hacer negocios... ...limpios y sanos, para que todo fuera claro... ...y no hubiera mordidas ni cosas por el estilo, pero... ...dentro de ello hacer de la ciudad... ...un mejor sitio donde vivir... ...y al ser un mejor sitio donde vivir... ...ver las necesidades... ...y ayudar a las necesidades... ...como una cosa social... ...no como una caridad... ...sino como un acto de amor... ...y como un acto de colaboración... ...que indudablemente... ...pues empieza, fíjate tú... ...que... que Estamos luchando por erradicar la, la polio en el mundo y eso lo hacemos a nivel mundial. Entonces, Pero realmente era para saber que el que tenías a tu lado era sano en cualquier cosa que hicieras. Exacto, y además vuestro, también hay muchos abogados, arquitectos. como Ahora el, se, la se ha abierto la, la, la mano. De Antiguamente no podía haber en cada club nada más que uno de una profesión. Luego, posteriormente, ya la cosa ha cambiado y también al principio la gente tenía menos capacidad de conocerse. Ahora tú sabes que sobre todo los españoles nos podemos conocer hasta en la calle. Entonces, en los, cru en los sitios fríos, una manera de conocer la ciudad y una manera de tener amigos era a través de asociaciones como son el Rotary, ...luego 15 o 20 años después fueron los leones... ...bueno, hay tropecientas mil cosas... ...que hacen que la humanidad se una... ...para hacer cosas buenas... ...o al menos intentarlo... ...que te salgan o no te salgan... ...nunca pues se otra sabe... Cosa. ...pues enhorabuena doña Remedios... ...siempre es un placer... ...informar a todos nuestros telespectadores... ...de las cosas de Marbella sobre todo... ...yo únicamente que fui presidenta fundadora... ...con que los demás que te cuenten lo que han hecho Cada después uno, de mí. Claro, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. a ti por estar aquí... ...y como veréis, somos rotarios y españoles. Exacto. <risa> Hablamos ahora con el presidente Saliente... ...que él, bueno, pues eh, ya sabéis que todos los años... ...se cambian los collares... ...y igual tiene algún consejo que darle al nuevo presidente... ...porque ha llevado usted una trayectoria... ...y me gustaría que me resumiera todo lo que ha hecho... Eh, ...durante este año, aunque con el apoyo, por supuesto... ...de todos los rotarios... Um, he trabajado dos años, no, una, dos, y fue dos años tremente de, de trabajo duro para, para hacer todos los proyectos que queríamos hacer, uh, y durante la, la misericordia que hemos tenido del, del COVID uh, hemos trabajado muchísimo para ayudar a la gente que lo necesitaba, Uh, mascarillas comida um, batas uh, no sé qué y lo hemos hecho con mucho uh, mucho gusto porque si nosotros no lo hacemos y el gobierno no lo hace entonces hay alguien que lo debe hacer Exacto. entonces lo hemos hecho y algún consejo que le pueda dar al presidente entrante ah. ...la sonrisa... ...eso es fundamental... ¿verdad? Sí, ...como usted todavía, siempre ha tenido todo el año... ...todo lo que pasa... ...sin problema... ...sonrisa... Uh -huh. ...te pueden matar... ...con sonrisa... ...¿cómo, cómo ha sido su experiencia?... Oh, muy buena... Y, ...sí, es, un, es una formación muy buena... ...y eh, he encontrado mucha gente... ...muchos clubes... Eh, ...muchos presidentes... ...y eh, al final... Me, ...me siento... ...muy fuerte... ...para... En unos años, posiblemente, no lo sé, eh, empezar con otro cargo. Pues enhorabuena. Gracias. Que la ha hecho genial. Gracias. Y bueno, ya veremos el nuevo presidente cómo funciona. Exacto. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, Graciela es una mujer 10. Ella es arquitecta, la llevamos conociendo aquí en Marbella muchísimos años. Siempre es la misma persona, no ha cambiado nunca y nos da mucha alegría. Ella ha viajado mucho también para combatir estas eh, plagas, estas enfermedades. Y ahora, bueno, que la tenemos, fíjate, repartiendo las mascarillas a todo el mundo. Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ha sido la tu, verdad, muy ¿cómo, bien. ¿Cómo ha sido toda tu experiencia con los rotarios? Que lleva muchos años, lleva muchísimo. ¿Cómo bueno, ha sido tu siempre experiencia? maravillosa porque nos dedicamos al servicio y ayudamos en todo lo que podemos. ¿Sabías que hemos organizado un sistema de atención telefónica para adultos mayores solos? Pues lo hemos organizado. Ay, qué interesante, explícame cómo consiste, en qué consiste... Tenemos un número de teléfono, te, puedo, te lo puedo mandar luego, y aquellos que están solos y se sienten un poco, mmm, no puedo aguantar, nos llaman, y charlamos un rato y damos sí, apoyo y charlamos. Cosas de la vida, porque a todos nos ha pasado. No sí. ha sido bonito el confinamiento. Gracias, lleva muchos años, he dicho antes en el, los Rotarios, y has visto pasar mucho presidente, presidenta. Sí. Eh, ¿Cómo ves al nuevo, al presidente entrante? Fantástica. <risa> Tener una chica joven con las ideas nuevas es lo mejor que nos puede pasar. Uh -huh. Claro, porque que... hay muchos rangos ¿no? dentro de los Rotarios, y me gustaría recordar todos los rangos, porque hay gobernador, presidente... No, mucho... en realidad el gobernador, gobernador. dirige... Un tercio de España o toda España en general, un tercio. Luego están los delegados por zona, porque el gobernador no puede estar en todos lados. Y luego nosotros que ahora somos rotarios de a pie de nuestro club. Y este es el club de Benavís. Pero todos rom... ayudáis, todos estáis unidos y todos ayudáis unos a otros. Y eso ya, es lo bonito. Pero ayudamos en nuestras y, comunidades y, de nuestra y fuera comunidad. también. Fuera Así también cosa preciosa. Y hemos estado repartiendo Mascarillas y batas Y guantes a eh, Digamos Residencias de mayores Centros de acogida De eh, Gente con, que estaba Muy metida en droga Centros de discapacitados Todo eso ha sido Nuestro trabajo el último tiempo mucho, mucho, mucho. Enhorabuena. ¿sabes? Y comida, por sobre todo. Comida sí, muchas es asociaciones. es verdad, que se ha repartido mucho. Sí. Entonces, enhorabuena. Gracias. Que sigas igual muchísimos años. Que gracias. me encanta siempre entrevistarte. Gracias. Ok, gracias. Bueno, entrevistamos a Marí, que es la nueva presidenta de los Rotarios, la presidenta entrante. Y bueno, nos alegramos mucho que sea mujer, ya nos decía Remedio, que las mujeres formaban también parte ya de los Rotarios. ...sobre todo en esta parte, en Europa... ...aunque hay otros sitios todavía que no... ...pero bueno, para nosotros nos sentimos muy orgullosas... ...que sea una mujer, Marí... ...bueno, ¿qué tal, cómo recibes eh, este año ser... Eh, ...el cambio de collares y ser tú sí, la presidenta? Sí, un gran honor... ...y como dice también como mujer... ...un gran honor poder ser presidenta de, de nuestro club... Eh, ...yo nací en Rotary un poquito... ...que mis padres eran Rotarios en Francia... ...entonces yo... ¿Lo has vivido fui... desde pequeña? Exactamente... <risa> Y cuando llegué aquí en España conocí a Remedios, que es mi madrina y que ella me entró en el Rotary de aquí de Benavís y, y desde siempre ella me apoya y siempre... Uh -huh. Hoy me, nos hace el honor también de recibirnos en su casa por ser la, la, la, la presidenta fundadora y ser mi madrina, entonces para mí es un gran honor, sí. María, me gustaría saber qué si tienes tus, tus planes durante tu presidencia de un año, sí. eh, cuál es, va a ser tu objetivo... Eh, ¿Te marca alguna meta? Sí, vamos a tener eh, do, dos objetivos vamos a decir este año el medio ambiente, eh, porque después de toda la crisis sanitaria que ha pasado nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo. Ya antes también el año pasado habíamos empezado con nuestro presidente saliente, Paul Noyer. Eh, y vamos también a ayudar a nuestros eh, a La gente que está cerca de nosotros aquí, que necesitan apoyo, ayudas, eh, tenemos unos proyectos que vamos a desarrollar a lo largo del año. Así que tengo mucha ilusión de empezar para poder desarrollar todo lo que tengo en mente. Bueno, la verdad es que ya veo que dejó con muchas ganas de hacer cosas, sí. que eso también es muy importante. Sí. Y con la experiencia de todos los que llevan ya tantos años, seguro que voy a hacer grandes cosas durante este año. Y nosotros os seguiremos, porque seguro que nos lo vaya a contar gracias, y nos sí. lo vaya a ir diciendo. Sí. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, y hablamos con Sergio Amada, que la verdad la conocemos desde también mucho tiempo. Ella ha sido presidenta también de los Leones en Marbella. Está realmente muy integrada y, y ella da todo, todo decir para para estar ahí. Unidos y apoyar a los nuevos presidentes y bueno, ha visto ya muchos entrantes, muchos salientes, a Echo, ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro del Rotary? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias para recibirme. Eh, bueno, este año Rotario ya Hemos, eh, hemos empezado hoy justamente hoy primero de julio. Eh, estoy encantada por estar aquí el cambio de collar de nuestro compañero de club de benavis eh, siempre honor estar visitando a todos los clubes alrededores en la costa del sol este año yo tengo un cargo en distrito de eh, como delegada de gobernador entonces representando a nuestro gobernador de distrito 2203 ricardo molina eh, estoy aquí para pasar su palabra a presidente saliente y entrante de este maravilloso club, Rotary Club Benavis. Bueno, eh, ya yo creo que os conocíais todo ¿no? Sí. Y a la presidenta que es una mujer además, ¿no? Sí. Eh, me imagino que le vais a ayudar muchísimo, le vais a dar muchos consejos también. Bueno, necesitará vuestra ayuda. Bueno, consejo, quizá más que consejo que yo puedo dar es un apoyo ¿no? e, y amistad, porque casi nos conocimos todos, Grupo Lotario aquí en el Costa del Sol, tú también conoces todos los clubes, casi. Eh, muchísimas gracias por vuestra ayuda siempre, apoyando todas las obras benéficas y eventos benéficos de, de Rotary. Gracias y enhorabuena. Muchísimas Marco. gracias. Bueno, después de haber entrevistado a personas tan interesantes... ...como la nueva presidenta de los Rotarios... ...que me parece una persona encantadora... ...ya no lo había definido Doña Remedio... ...pero, pero bueno que... Yo soy la madrina sois, de esa chica... increíble... ...estoy encantada... Uh -huh. ...bueno yo... Mmm, ...quiero desde aquí dar gracias... ...a una serie de personas que no he dado... ...primero doy gracias a mis socios... ...porque hoy hace... ...hoy hace 29 años... ...que se fundó nuestro club... ...y luego quiero darle las gracias... ...a los que han sido amigos míos de toda la vida... ...Rosamari, por esa maravillosa tarta... ...que pone Juan y Remedios... ...también quiero darle las gracias... ...a mi Rotary por las flores que me han mandado... ...y quiero darle las gracias que no está aquí... ...me gustaría que estuviera... ...para que todo el mundo le diera un aplauso... ...a un amigo mío bodeguero de Almendralejo... Erwin Sani que el vino que vamos a tomar, todo el vino es de él y la gente está encantada. Con que gracias a todos, gracias a que sigáis trabajando y gracias a que nos sigamos queriendo y a vosotros que nos sigáis grabando. Claro, por supuesto, gracias doña Remedio. Gracias.